Pues muy buenos días a todos. Y pues bueno, vamos a tener nuestro eh, tema de impuesto especial de producción y servicios. Voy a compartir la pantalla. Este es un material en el cual también ustedes eh, van a poder seguirme. Eso, perfecto, muy bien. Y vamos a hablar de uno de los impuestos indirectos, muy en la recaudación y que tiene un fin extrafiscal. Ese fin extrafiscal, pues bueno, veríamos a lo mejor el buscar disminuir actividades, pero sin embargo en la recaudación es sumamente importante. Ya lo estaremos viendo. Vamos a platicar el día de hoy, les muestro el temario, pues bueno, un poquito de lo que es la estructura de la ley del IEPS, una ley en la cual a veces la vemos, este tiene mucho parecido o inicia incluso, eh, y la vamos a ver en sus antecedentes, al igual que la ley del IVA, muy bien, las dos tienen los mismos antecedentes y por los cuales estas leyes, pues bueno, tienen un fin de traslado, repercusión, de que nos van a cobrar los impuestos y los vamos a pagar y solamente a menos de que seamos sujetos del impuesto tendremos derechos a los acreditamientos y al manejo del impuesto. Pero bueno, también con una serie de cargas y obligaciones que en materia de IEPS son gigantescas y así al igual el IVA, pues también el contribuyente, todavía en el IVA hay casos más generales, te dedicas a la enajenación, a los servicios, y vamos, eh, la actividad es muy similar, pero aquí no, aquí en el caso del IEPS, un contribuyente de bebidas alcohólicas es eh, un contribuyente que graba, pero muy diferente, a lo mejor a uno de cerveza. Entonces, nos encontramos con características sumamente importantes eh, y que vamos a estar comentando los elementos de la contribución lo necesario para poder acreditar el impuesto los casos eh, que han surgido tenemos un IEPS prácticamente distinto o que abarca más sectores a partir de 2014 ahí nos encontramos incluso antes del 2014 lo veíamos como no has de ser sujeto de IEPS. Eh, es para las grandes empresas, hoy no, hoy lo vemos el IEPS, incluso a través del régimen de incorporación fiscal, los más pequeñitos pueden estar sujetos al IEPS, y si ellos lo tienen, imagínate todas las personas morales que se dedican pues, a la venta, importación, distribución de productos que son grabados por IEPS, ya los estaremos comentando, muy bien, eh, pues bueno, es... Sumamente amplio lo que tenemos, eh, con lo cual a mí me gustaría muchísimo si hay alguien que está en un sector especial, por ejemplo, que estuviera en empresa de alimentos no básicos, en empresa de insecticidas, en empresa a lo mejor eh, de bebidas alcohólicas, háganmelo saber a través del chat, me va a ser muy interesante y sobre todo para que vayamos conociendo con ello un poquito los puntos que vamos a poner mayor atención. Es un impuesto muy, muy interesante, un impuesto que como el IVA tendremos que tener el conocimiento todos porque nos afecta a todos en el consumo de productos y lo pagamos, pero bueno, se vuelve de más importancia cuando el contribuyente tiene que ver sobre el tratamiento que le va a dar al impuesto donde no aparezca únicamente como algo invisible donde realmente tenga la posibilidad de acreditar y con obligaciones y que ya los estaré comentando muy bien vamos a ver primero los antecedentes de esta ley y dan esta ley se publica en 1980 y en el 1984 viene su reglamento diríamos dos es pues una ley que viene del, del siglo pasado, al igual que la ley del IVA, y las dos tienen como antecedente la misma, eh, una ley federal de impuestos. Para la parte del IEPS había una ley que se manejaba sobre la industria azucarera, el aguardiente, el envasamiento de bebidas alcohólicas, y se manejaba realmente, la ley del IVA sabemos que tenía ...a través de una ley que era de ingresos mercantiles. La ley del GEPS también tenía su antecedente... ...que era esa ley de la industria azucarera... ...y aguardiente y envasamiento de bebidas alcohólicas. Y las dos leyes como tal, pues vamos... ...tenían la búsqueda de, de ir manejando un impuesto... ...que en diferentes cadenas productivas... ...se iba agregando un impuesto... Ejemplo, la ley de ingresos mercantiles que se manejó antes de la ley del IVA, pues era una ley en la cual buscaba ponerle a una tasa de un 4% a la actividad. Pero imagínate que te cobrara el fabricante, luego él le agregara ese 4% al venderlo. Y luego el distribuidor y luego el comerciante podía llegar un producto que se tasó en varias ocasiones, y ya llegó con una tasa que pudo haber llegado a lo mejor hasta en un 20%. Entonces, dependiendo de en qué eh, punto de la cadena de, de distribución tomaras el producto, podrías ahorrarte pues, el impuesto de varios. Eso a partir de 1980 realmente da una vuelta, un cambio a los impuestos indirectos que se repercuten que se trasladan y que termina pagándolos el, consu el consumidor final. Ahí es donde nos encontramos en la parte en donde también la ley del IEPS, pues bueno, también eh, con su antecedente de esa ley de la industria de alcohólicas, pues la vamos a ver que también dentro de un eh, mundo en donde siempre lo hemos visto el IEPS como un impuesto que tiene un fin, que va a ser... De productos, vicios, que algo que sea nocivo para la salud, pero bueno, ya veremos que desde el 2014 esa perspectiva cambia completamente, es un impuesto que es recaudatorio y es muy importante y lo veríamos incluso, este tiene un antecedente muy interesante de la constitución en la cual prevé el Congreso muy bien, que el Congreso tiene facultad para poder eh, sesionar, eh, poner gravámenes, contribuciones especiales y vean en esta fracción 29 del artículo 73, dice, tiene facultades el Congreso para establecer contribuciones especiales y vean, energía eléctrica, producción y consumo de tabaco, gasolina y productos derivados del petróleo, cerillos, aguamiel, eh, productos de su fermentación del aguamiel, explotación forestal y producción y consumo de cerveza. Pues todo eso aquí no suena, no suena realmente a los productos a los que están y lleva como origen el impuesto especial sobre producción y servicio. Realmente tiene un antecedente que viene desde la constitución, el poder crear eh, contribuciones a estos rubros. En el caso del IVA, pues es algo muy general. En el IVA vamos a ver qué va a ser a la enajenación, servicio, eh, uso goce temporal, importación, y muy bien, en cadenas generales, y que lo vemos prácticamente en todo lo que se lleva a través en territorio nacional. Aquí en el caso del IEPS, digamos que son productos y servicios muy particulares en los cuales no solamente van a tener el gravamen del IVA, además tendrán el gravamen de un impuesto especial sobre producción y servicio. Pero va a ser una situación interesante porque va a haber como alimentos eh, con los cuales los alimentos para IVA tasa cero, pero para Jeps, tasa del 8% en alimentos no básicos y que rebasen un porcentaje de kilocalorías. Ya los estaremos viendo entonces. De entrada, es un impuesto en el cual tiene mucha similitud con el IVA. Y el IVA lo tenemos más presente. Un impuesto en el cual requiere de muchísimo análisis no son impuestos en los cuales. Nada más hay que obtener el monto del impuesto sobre la base cobrada, lo que se pagó, que será acreditable, disminuir las retenciones, disminuir la cantidad pagada en importación y ya tengo la cantidad a pagar en el mes. El cálculo es lo más fácil, pero eso no es lo preocupante. Lo preocupante es analizar cuál es la base, en qué momento llegamos a ser sujetos muy bien, de estos gravámenes y por los cuales también habrá operaciones que también se encuentren exentas, liberadas, con obligaciones, con cargas y hay una serie de tecnicismos en los cuales muchos dan por hecho oye, pero tú estudias las leyes, tú debes de saber si esto es grabado o exento en muchas ocasiones, eso requiere de un análisis que dependemos de un área técnica un ingeniero, un especialista, alguien que te diga tiene tantos tecnicismos esto y lo vamos a estar viendo, en los cuales aún en sectores muy especiales requieren ellos tener toda la atención a lo mejor de especialistas, químicos, ingenieros para poder atender a lo mejor. Imagínate en el caso de insecticidas, los grados de toxicidad o en el caso de la industria alimentaria, Saber que el producto, pues a lo mejor rebasa una un, eh, con una concentración calórica, a lo mejor de... Y ya lo vamos a estar viendo esos puntos. La parte de aplicación de, del impuesto en un área, en una empresa, a veces para el IVA, pues bueno, es un impuesto indirecto y se lleva un control. Pero imagínate, en el Ieps requiere a veces departamentos completos eh, donde puedan alimentar la simple informativa del multi de estar atentos de las enajenaciones por entidad federativa, de las cargas, no solamente las de pago, las cargas informativas llegan a ser absorbentes. Entonces, bueno, esta es la parte del antecedente constitucional, su anterior ley y que es una ley que viene de 1980 a la par del cambio que también nacía la ley del IVA y el IVA que tenía, eh, pues vamos, eh, un origen en donde, eh, pues de forma general, el caso del Jeps de forma más particular en ciertos productos y servicios que se fue asentando, sí comenzó con el tema de productos de bebidas alcohólicas, gasolinas y diversos, pero... Lo vemos, esto creció a raíz de 2014, cuando lo vemos con alimentos no básicos y cuando lo vemos incluso a través de contribuyentes muy pequeñitos como el caso del RIP. Es el contribuyente más pequeño y sin embargo tiene mecánicas especiales en el manejo y tratamiento de este JEPS. Entonces, si él lo tiene, no podría no tenerlo otro contribuyente. Ya lo estaremos Viendo hay mucha polémica en ello, hay muchos que piensan, pero es que yo no le vendí, yo vendí y no me pidieron factura. Me pidieron bebidas alcohólicas y es a lo mejor para unos 15 años, para una boda y no me, no me pidieron factura. Entonces, no soy sujeto de IEPS. Eso no es cierto. Somos sujetos de IEPS y ahí. Se va trasladando y repercutiendo eh, al momento de vender, y cuando alguien enajena, entonces absorbe y se considera un responsable solidario, aún en los impuestos, eh, en los impuestos eh, que se trasladan, que se repercuten, el contribuyente que enajena es el que tiene que enterarlos y debió de haberse también dado de alta para informar y presentar de los mismos. Entonces, puede haber sanciones eh, fuertes, ya lo estaremos viendo, y también va a haber unos controles y obligaciones que dependiendo del producto. En bebidas alcohólicas vamos a conocerlos con distintivos como los marbetes, los precintos y distintivos de seguridad para su enajenación botella esos distintivos simplemente se está vendiendo algo clandestino que puede ser decomisado que puede ser nocivo para la salud y con lo cual también retirado de un mercado y con fuertes o imagínate en alimentos también debe de reunir las características eh, de las norma mexicana para el etiquetado que tiene cambios en el 2020 vinieron cambios y donde vamos a ver una modificación, pero quien no le agregue el etiquetado, pues simplemente se considera que es alimento que rebasa la concentración calórica del IEPS y por ende tiene que pagar el IEPS. Entonces, hay una serie de controles que vamos a ver, pero eso lo veremos en, en ya al analizar cada una de las actividades. De entrada veríamos que la ley del IEPS va a manejarte y algo que es mucho más complejo que en el IVA, en el IVA nos manejamos con una tasa general del 16, una tasa del 0%, y de ahí están los productos grabados al 16 y al 0. Bueno, que tienen beneficios también en la frontera norte y sur, también en el caso de un decreto para el IVA en, en actividades en regiones de la frontera norte y sur, y cosa que para el IEPS no lo tiene. Pero, en el caso del IEPS, Vamos a ver la complejidad en donde aquí no nos manejamos con poquitas tazas. Vean, hay tres tazas en materia de bebidas alcohólicas, dependiendo de la concentración de grados Gay Lussac. Hay también una taza en alcoholes desnaturalizados, mieles incristalizables. Hay dos tazas en tabacos. Pero aquí vean cómo va a venir un poquito la complejidad. No solamente nos manejamos con tasas, nos manejamos también con cuotas fijas. Y entonces es una combinación entre tasas y cuotas que la suma de estas van a dar el monto del impuesto, el gravamen que tendríamos y además de una serie de combinaciones. Vean, el combustible va a tener 10 cuotas fijas que en estas se va alimentando también y van... Eh, eh, sacando la, el porcentaje de actualización para las cuotas que se publican a, a fin de año para que entren en vigor a partir del año siguiente. Si buscamos para el 2021 la, los cambios de cuotas fijas en combustibles fósiles, los veríamos en el decreto, en el diario oficial de la Federación, por ahí del 26 de diciembre de 2020. Entonces, vamos a encontrarnos año con año cambios y modificaciones en, los, eh, en la actualización de cuotas, cuotas fijas. Algunas de ellas se mantienen, eh, se han mantenido en los últimos años, con el caso de la de tabaco, que tiene un porcentaje por cada tabaco enajenado y una fórmula por resolución miscelánea de cómo obtener a través del peso. Pero bueno. En plaguicidas también tenemos tasas, alimentos no básicos es una tasa del 8%. Juegos de apuestas, vamos, redes públicas, telefonía, ahí un poquito como comentarios. En el caso del IEPS, antes del 2014, solamente lo veíamos en contribuyentes gigantescos. Es más, me acuerdo de reformas, cambios fiscales, el, el cambio de quiénes eran los contribuyentes que iban a entrar al tema del de esquema de pagos, el esquema de pagos eh, referenciados, vean, entró primero obligando a los contribuyentes, grandes contribuyentes, a los del JEPS y posteriormente a los que se dictaminaban. Ya después entró a los demás contribuyentes, morales. Pero vean, siempre se ha tomado un contribuyente de Jeps Era un contribuyente muy grande. Es más, cuando llegó el 2014 yo no dudo que muchos nos quedamos con esa idea de que es un impuesto para monopolios, grupos gigantescos. Sería para Coca-Cola, para Sabritas para eh, industrias a lo mejor gigantescas. Pero la verdad es de que no. Este es un impuesto que va a alcanzar incluso a tiendas de abarrotes y tiendas de personas de muy pequeñitos, pero que tienen mecánicas especiales. Un ejemplo que siempre oh, me gusta preguntar, imagínate en el caso de una gasolinera, pasas a una estación de gasolina, ¿será esta sujeta de Ieps o en el caso Sanborns? Vende tabacos en diferentes presentaciones y tienen un, un stand de pura venta de tabacos y encendedores. Serán causantes de Jeps. O en el caso de un restaurante, vende bebidas alcohólicas. Y tiene a lo mejor pues, una vitrina, una galería de puras bebidas alcohólicas. Será causante de IEPS. Pues bueno. Ninguno de estos que te mencioné es causante del IEPS de forma directa con las obligaciones. Va a pagar el IEPS al igual que lo pagamos todos. El consumidor final termina pagando el IEPS y se vuelve algo invisible, pero ahí está el monto del IEPS que paga. Cuando alguien decimos que es un sujeto de la ley del IEPS, como en el caso de la ley del IVA, alguien no puede tener IVA acreditable si no es sujeto de IVA, aquí pasa lo mismo, no puedes tener derecho al acreditamiento si no eres sujeto de IEPS, que te diste de alta, que tienes las obligaciones dadas de alta y que vas a pedir un comprobante, incluso te vas a identificar para que el impuesto venga desglosado y por separado a través de los comprobantes. En esa parte, el punto de la gasolina, vamos a ver que el único, o los únicos, que, y dónde se, se graba y se ponen los, eh, las cuotas en materia de combustibles, fósiles, gasolinas y diversos, es en el momento de la importación o en el momento de la primera enajenación. En este caso, ¿quién es el que la hace?